Sabes que, que estoy grabando ya porque digo, bueno, nunca se sabe cómo, pero um, eh, la idea es: bueno, todas las amigas que, que, además, muy amablemente, todas habéis dicho que sí a la primera y me, me encanta, ¿no? Y estaba pensando que, que me va a gustar mucho tener esto como una especie de. Te recuerdo de esta situación, ¿no? O sea, ¿cómo nos veremos después? Si hay un después, ¿cómo es el después? Y entonces, de hecho, se llama la última vez que hablamos porque es un poco empezando desde la última vez que hablamos y con ah, el planteamiento de ¿y si esta fuera la última vez que hablamos, qué sería lo importante para nosotras dos, ¿no? En esa dinámica que existimos. Entonces, sí, sí, sí, sí. pensaba que la última vez que hablamos tú y yo podría ser, no sé, eh, creo que fue cuando estuviste en casa a lo mejor que hablamos más. Sí, me parece que sí. sí y yo sí. pensabas, ¿fue probablemente de arte, de cuidados? Sí, sí, sí, un poco de la vida, ¿no? ¿La vida? <risa> <risa> y vi en charla de cocina, y mientras que estabas y... preparando. <risa> y, y, y, y esa vida, ahora mismo, eh, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo crees que...? Bueno, mirad, eh, creo que hoy por hoy es como el... Los cuidados se hacen tremendamente evidentes en, en la falta de importancia que le, que le hemos otorgado, ¿no? Y eso es a nivel sanitario, pero también a nivel de lo que está pasando en cada casa. Es que yo creo que, o sea, por un lado ahora estamos viviendo la situación esta del virus y toda la gente sigue por televisión las noticias de cuántos más infectados hay, cuántas muertes más hay. Pero el, el post-virus para mí va a ser tremendo, porque es que vamos a, a destapar qué es lo que estaba pasando de puertas abiertas, ¿no? Eh, sí, lo destapamos, porque a mí me queda la duda de si, no sé, personalmente lo hablaba anoche, um, ojalá, entre, o sea, ojalá se, se aprenda algo de esto, ojalá se revisen las, las cuestiones importantes, pero yo tengo una sensación, conociendo a los humanos, de que probablemente salgamos a la calle, celebremos y volvamos a, por inercia a lo mismo de siempre, no lo sé. Bueno, creo que, que por un lado no sé, mi mi predicción a lo que puede llegar a pasar sí que creo que va esto va a repercutir en un capitalismo todavía más bestia y, y sí que una indiferencia en, en determinado estrato de la sociedad pero creo que para la mayoría de las personas el efecto que va a tener esto va a ser tan grande que para mí es difícil imaginar que puede festejar y seguir como si no ha pasado nada. Porque sí. yo creo que la mayoría de las familias estamos muy jodidas a nivel económico en este momento. Sí, sí. Eh, y, y me parece que eso es difícil de, de superar. De que no pasó nada, ¿no? Y después el miedo, o sea... Yo estaba trabajando justo antes de, de esta situación, estaba trabajando en un proyecto sobre cuidados, un proyecto de fotografía que, que lo llame Care, Cuidar Importa. Lo vi me, me gusta mucho lo, lo que he visto por ahora. Bueno, voy sacando muy, muy, poquito, muy, muy poco a poco las fotos que, que he hecho porque todavía me queda medio proyecto por hacer, ¿no? Y mi idea no era compartirlo, o sea, quería lanzarlo en septiembre una vez que estuviera finalizado, pero claro, viendo esta situación, o sea, donde donde se pone en, en, en tela de juicio ¿no? la esperanza de vida de una persona o, o el, valor, el valor social que tiene, como lo, con, con esos términos. Lo ¿no? que vale una vida, ¿no? Lo que vale cada vida. Que tengas, que tengas que justificar el por qué es importante que atiendan a tu padre o que atiendan a tu hijo, eh, es que me parece tremendo, ¿no? Y fue como, mira, voy sacando lo que tengo porque primero eh, está la inseguridad Así como este programa, esta charla, ¿no? Es la última vez que hablamos. Por si fuese la última vez que hablamos, pues me pasa lo mismo, ¿no? Es como, hoy por hoy, lo más que puedo hacer para contribuir a, a que se pongan en, en relevancia los cuidados es compartir lo que venía haciendo, que era hablar de esto, ¿no? Así que empecé a compartir estas fotos y creo que sí que, que va a haber una conciencia porque somos muchos los que, los que hemos pasado miedo, ¿no? Y... y el miedo puede paralizar, pero a la vez eh, es un motor a veces, ¿no? Porque sí, como... sí, no, yo espero que sí. Es que me debato mucho entre las dos opciones, ¿no? Porque para mí es una clara crisis eh, en el sentido de, de, de crisis que fuerza el aprendizaje vital, que no hay otra, ¿no? Como que, que te, hay un revulsivo ahí que tiene que... Eh, pero, pero sí que el, mi miedo es ese, mi miedo es un poco el que de repente pues esto como que... Sí, no sí. Sé, como que lo que importa una vez más se relegue, los que tenemos miedo nos quedemos ahí una parte y la, la, el, el mainstream, digamos, vaya a ser de, ah, mira qué bien que, que estamos fuera, que ahora solo, solo tenemos que ir con mascarilla y tenemos menos derechos, pero bueno, no pasa nada, vamos a celebrar, ¿no? Que <risa> ahora hay, hay alcohol en, la, en el supermercado, no sé, ¿sabes? Ese es el, el, el, lo que no, no veo claro, yo ¿no? como para dónde vamos, pero está claro, yo creo que una cosa queda para mí es evidente, es que no va a ser igual, absolutamente. O sea, que esto es el verdadero siglo XXI que acaba de estallarnos a la cara. No, es como... sí, no sé, esto, mi, mi postura frente a esto no es ni, ni de sumo optimismo de que todo va a ser mejor y a partir de ahora todos nos queremos mucho. Es, me parece que es un poco la, la, la complejidad del, el, del ser humano, ¿no? que, que evidentemente esta crisis hay a quienes les beneficia, hay quienes van a sacar un provecho de esto, uh -huh. Eh, hay quienes están salvados por el sistema, por, por esta situación, y quienes los pagaremos, como ha pasado siempre, ¿no? Pero bueno, creo que, que sí que, ha, que, que va a haber más sensibilidad en torno a lo que tenemos que cuidar, ¿no? El tema de la sanidad pública, por ejemplo, es que se está hablando de esto, la gente es consciente de, de lo que se ha perdido, ¿no? Sí, sí. Y quiero, quiero pensar que al menos en estas cosas eh, sí que estaremos un poquito más atentos, ¿no? Al menos es, es mi deseo. Ya, ya, ya, no, el mío también, ¿eh? el mío también. Por eso que no sé si soy un poco cínica con esto, pero sí. Ojalá. Ojalá. Y además es que no deja de ser un. Eh, yo lo que pienso estos días es es que ya lo hemos dicho, es que muchas mujeres y muchas feministas y muchas pensadoras lo han dicho hasta ahora, ¿no? O sea, esto no es más que, o sea, para mí no deja de ser una especie de, de exacerbación de lo que ya existía, o sea, las desigualdades económicas. Eh, lo que muchas personas venían diciendo que era importante, eh, no sé, todas esas cosas de repente están de relieve, ¿no? La, la falta de derechos de las mujeres en los partos, o sea, todo eso se ha amplificado a la bestia. Eh, el sobreuso de las redes sociales, no sé, o sea, todo es como lo mismo, pero oh, magnificado, ¿no? Sí, sí, Y el día a día, ¿cómo lo llevas? Bueno, aparte de este desbarajuste de horarios que, mm. que molesta. Eh, creo que tengo la suerte de que ya los niños están en unas edades que entienden todo muy bien Y los llevan mejor de lo que creo que podrían llevarlo si tuvieran 3, 4 años Me preocupa mucho la, la primera infancia, ¿no? Yo también Porque lo he pensado También tengo la suerte, nosotros antes vivíamos en un piso de 40 metros, somos 5 eh, Tengo la suerte de que ahora estamos en una casa grande Me puedo imaginar viviendo esta crisis en un piso de 40 metros y, y creo que hubiera sido desesperante ¿sí? y, y, y, y lo mismo, o sea, tengo también el privilegio de tener una familia con la que estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo juntos, hemos vivido eh, otros tipos de confinamiento, ¿no? Cuando los niños, por ejemplo, tuvieron varicela, mm. eh, o a veces con, con la situación de nuestro hijo mayor cuando ha estado con fracturas, cuando vivíamos en el piso este pequeño, que que bueno, estaba inmovilizado y no podíamos salir, siempre al menos una persona tenía que estar con él dentro, entonces de alguna forma nos, nos, nos pilla un poquito preparados, sí. pero me puedo poner en la piel de, de otras mamás con niños pequeños que no pueden salir en un sitio confinado, es, sí. es, es tremendo, por eso creo que, que sí que va a ser importante airear todas las historias que han pasado eh, un poco escondidas, ¿no? Sí, absolutamente. Porque me, me parece que, que, habrá mucho, ay, que habrá mucho, que habrá muchos que me puedo imaginar todo lo, que, todo lo que se pasa en cada casa, ¿no? Pues... Sí, es algo que a mí me está preocupando cada vez más, eh, porque además lo veo desde lejos y entonces es, lo escribí recientemente ¿no? en un post que hablaba de eso, porque me, me, me da una sensación de angustia terrible, ¿no? O sea, nosotros ahora tenemos la libertad de salir, hemos elegido salir poco. Pero de vez en cuando pues, Anaís viene y me dice, mamá, tal, ¿no? Y, y yo también, ¿no? Yo hay un día que digo, ok, o sea, necesito salir. Y de hecho el otro día le pedí a mi marido que nos llevara a un parque para no ver solamente el, el círculo de casas. ¿no? Y cada vez que salgo tengo esa, esa idea de la gente que no está saliendo con niños y sobre todo lo que decías tú la primera infancia, ¿no? Yo pensaba, de esos niños que no entienden la razón... Yo, sí. yo lo llevaría fatal como madre o sea, al ver esa, esa situación. Y, y se me hace muy desesperante y me parece algo terrible. Yo no entiendo, no sé, ya lo he dicho que intento ser prudente porque, porque me faltan demasiados datos, pero no entiendo las medidas tan sumamente drásticas en ese sentido que se están haciendo en España. Y sobre todo con esa diferenciación de, sobre los niños, ¿no? que me parece un gesto de lo más... Eh, Sí, adultocéntrico o, o absolutista. Estoy mirando para quitar mi email porque veo que está sonando de fondo y va a ser un ping constante. Perdona, me voy a distraer mucho. No sé, eh, vosotros, ¿cómo en Argentina también están así? ¿Tú crees que hay diferencia de países? O? Bueno, en este momento en Argentina se, también está el estado de alarma y la gente cuando hay confinamiento, pero no está siendo... O sea tenés que tener también un permiso, eh, pero eh, pueden salir un poquito, un poquito más que aquí. La verdad que ha sido muy, muy drástico y, y de, creo que lo peor también es que ni siquiera se han tenido en cuenta, ni siquiera se han mencionado los, los niños en, en una esfera política, que como mínimo si se hubiese hablado sobre la situación de, de niños y niñas durante la cuarentena, o, pero es que ha sido completamente ignorada, se ha hablado de los perros, pero Y luego de un tiempo, con la, de las personas con ca discapacidad, Te a preguntar, pero, sí. es, es, es, es que yo me niego a tener que etiquetar a una persona, o sea, es, que, es, es que no es justo que tengas que, si tienes que salir con tu hijo, con tu hija con discapacidad, no tendrías por qué ponerle un brazalete de ningún color, es que esto me lleva a tiempos... Eh, que, que me angustia muchísimo, ¿no? O sea, es que tendríamos que tener la libertad de que si tú consideras que es imprescindible salir con tu niño porque lo necesita, porque necesitas que cambie un poco de aire y, no sé, que cambie el humor a partir de ver un árbol, es que no tienes por qué más... Es, que que te pare la policía, policía, y etiquetarte, ¿no? Que, que te pare la policía y que se lo expliques de buena forma, pero no... No así, ¿no? Es que, es que me parece de un infantilismo tremendo también, ¿no? Una, una, una falta de derechos totales y, y una forma de tratarnos como si si fuésemos ignorantes, ¿no? O sea, sí, muy paternalista, ¿no? Y, yo, y claro, es que, que se, ha hecho, se habla mucho de esto, por lo menos en mis círculos, ¿no? De, bueno, es que es cultural, es que se piensa que en España tal... Y yo no sé si es que... Anoche lo hablaba con mi hermano, que quizá España tiene una percepción de sí misma peor de la que es, ¿no? O sea, el hecho de que se asume, a lo mejor, que no vamos a ser responsables y, por tanto, ya se actúa desde esa perspectiva, no lo sé. A mí es que me, me choca mucho, yo te digo, desde la situación en la que estoy en Londres, hacer las cosas que, que me parecen, o sea, pues no sé, el, por ejemplo, aparecer con presencia militar para dar las ruedas de prensa, ¿no? Es decir, que utilizar al ejército en tanto que Cruz Roja, por ejemplo, o de ayuda social, vale, pero... No sé, muchas y pues cosas. Y luego también la, la violencia policial que, que está viendo también, ¿no? Ah. O sea, que parar a la gente que está ayudando, que está llevando la compra a personas mayores y, y entorpecer... Tareas de solidaridad, ¿no? Y de, de, de cuido, al final. Son, es que es entorpecer el cuidado porque... Y, y, y también recurrir, que otra cosa que me parece tremenda, ¿no? Recurrir a la, a, a, a la denuncia horizontal, o sea, que, que, que, que te sientas... Que sientas la desconfianza de tus vecinos. Es que es... Te va a decir, es la violencia policial, pero es la violencia social, ¿no? Es el hecho de que está todo el mundo prejuzgando y todo el mundo erigiéndose en autoridad, ¿no? O sea, son cosas que, que, que dan mucho miedo, porque eso que le decía yo a mi madre anoche, no digo, bueno, es que ya no es, o sea, ya no es el virus en sí, es a, a mí me da incluso más miedo la sociedad, ¿no? O sea, esa sociedad hacia o sea, dónde va. Eh, qué tipo de, de caos se puede dar que, y yo creo que además no sé, yo hay días que a lo mejor de, obviamente estoy muy, muy afectada como todo el mundo por la situación y, y yo creo que es un momento en que la cabeza pues va de maneras un poco extremas, ¿no? De hecho voy a hablar con mi psicóloga esta semana para a ver qué ideas me, me da pero, pero incluso con eso yo hay días que sí que me despierto son, sintiendo una especie de, de tensión, ¿no? O sea, por lo que leo, ¿no? Que, que, que me preocupa bastante, ¿no? Que veo que está todo muy... Al... La crispación esa a mí me... O sea, sé que se puede inclinar y sobre todo con lo que leo en España. O sea, con las cosas que leo, pues, de mujeres que vienen a mi muro a decirme que le han acosado por salir con un niño autista, que ayer una amiga en Alicante le, le, le, los vecinos le increparon porque los niños estaban en la terraza. O sea, ya... Eso a mí me parece muy de... de... De muchas cosas muy feas, me recuerda a muchas cosas muy feas, que no, no quiero tener que vivir, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de legislaciones o qué tipo de, de comentarios, es que no sé, no he seguido esta parte, con las personas con discapacidad que han, que han estado...? Bueno, a, al principio no se las mencionó, luego se dijo que sí, que podían salir eh, un ratito... Eh, luego empezó esta cosa de los brazaletes azules, como forma de identificación. Como... <risa> y... Sin tener en cuenta las implicaciones que podía tener políticamente en Argentina. <risa> o para, digo, lo de los brazaletes azules. ¿no? Este, sí, bueno es que me, parece, me parece tremendo. Es que no. Sí, sí, no a ver, hago, hago chiste, pero es, es, eh... es terrorífico. Sí, sí, sí. O sea, sí, ya nos autoidentificamos, ya nos, o sea, ya está todo como muy, ya me hago yo la policía, yo me autoencierro, yo me autoetiqueto. Y luego esto, o sea, para mí las, las eh, los protocolos de a quién se atiende, ¿no? el, el, el hablar esto de, de esperanza de vida o, o valor social, es que.. Por un lado, yo creo que, que lo bueno que tiene España, así como cuando sea, es, es, estábamos hablando de todo lo malo, ¿no? sí. pero bueno, probablemente el, el hecho de que hay eh, tanto vínculo intergeneracional y que las personas mayores forman parte activa de la comunidad, hace también que hayan estado más expuestas al virus probablemente. Ah. Pero yo lo veo también como un valor, no? el hecho de que es, exista todavía esta... Es decir, esta este vínculo este, eh, totalmente, ¿no? Eh, entonces también, y a nivel de prensa, me parece que también juega a dos puntas, ¿no? Así como eh, el hecho de que España no nombre a los niños o que se infantilice a la población, haciendo de cuenta que no van a ser suficientemente responsables en caso de que se, le, se nos dejara salir. Mm. Y, y me parece tremendo tener que explicarlo así, pero es lo que pasa, no, <risa> no nos dejan salir. Eh, pero a la vez veo que hay como una, una forma en prensa, y en la prensa internacional, el otro día estaba leyendo en el New York Times, eh, hablando de, de las malas medidas que toma España. Sí, lo leí. Y, y digo, también es, eh, ojalá me equivoque, pero a ver cuántas personas sin casa, cuántas personas mayores terminan recuperadas o atendidas en la sanidad de Nueva York, porque es fácil hablar mal de un sistema social social, que relativamente está funcionando hmm. y, y yo como Argentina que llevo acá casi 20 años estoy agradecidísima de la salud pública y digo que no utilicen esto también para criticar lo poco que queda porque además de la... sí, unos estereotipos muy cuestionables exacto exacto y que, que el New York Times se atreva a publicar algo como qué mal que lo ha gestionado España es que también me parece una responsabilidad muy grande porque a ver cómo lo gestionan ellos Sí. Saber los homeless eh, atienden. ¿sabes? ¿Sabes lo que van a hacer con los homeless? Los van a poner en un parking con, con un espacio, pero no les van a dar una... Me lo contó ayer mi hermano. Eh, no les van a dar unas... Eh, no sé, nada. Un espacio de parking cual coche. Que te mueras ahí de dolor, que es que quien no tenga ahí una mutua. Entonces, nada, que esto también me parece importante que decirlo, ¿no? Que sí, por supuesto. Sí que puedo estar, que, que las cosas pueden ser mejorables aquí, pero a la vez eh, que, que la prensa internacional no está haciendo un buen favor a, a lo que se ha hecho. no y... Sí, por eso te digo que es más de lo mismo de siempre. O sea, que las, son las diferencias de siempre, las críticas de siempre, las visiones de unos países sobre otros, etcétera, pero exacerbado. ¿no? O sea, es como que, que ese tipo de idea de... de no sé. sí. Y luego, cuando me preguntabas de Argentina, lo que creo que ha sido muy bueno en Argentina es que se ha actuado muy rápido, mm. yo creo que el hecho de que eh, muchos argentinos tienen familia es específicamente en España y en Italia, porque es la, la migración más grande de, mm. de donde venimos, eh, ha hecho que, que, que la población enseguida entienda la severidad de la situación, ¿no? Y luego también el hecho de que el gobierno que hay ahora haya sido sensible a, a, a esto que pasa, que no pasó lo mismo en Brasil, no ha pasado lo mismo en Ecuador, y bueno, lo que está pasando en Guayaquil, por ejemplo, es tremendo. Entonces no sé. sí que creo que, que el gobierno no ha tomado las medidas de, de confinamiento eh, con la severidad que se necesita, o sea, han, han minimizado mucho la situación, y la gente está muriendo en la puerta de los hospitales, es que es, es, es tremendo. Entonces creo que como mínimo en, es, en, esa, en este tema Argentina actuó a tiempo, ¿no? se, se cerraron fronteras inmediatamente, la gente ha acatado bastante bien, aunque al principio costó porque todo el mundo empezó a irse a las casas de, de fuera ¿no? sí. y, y era tremendo ver los vídeos estos de el, el, las carreteras, totalmente abarrotadas de coches, tratando de salir de Buenos Aires, pero bueno, ahora parece ser que, que la gente lo está respetando bien. Mm. Y, y hay relativamente hay pocos casos, que me alegra muchísimo porque la situación sería tremenda. O sea, en la ciudad donde vive mi madre, que hay 300.000 habitantes, hay 16 respiradores, de los cuales dos no funcionan. Con lo cual, si esto va mal, es, es, es angustiante. Y esto es una ciudad en provincia de Buenos Aires. O sea, si nos vamos al norte o nos vamos al sur, es que no hay. ¿sabes? Da. Da. Y en medio de todo eso, eh, ¿qué hace un artista? <risa> Recoger un montón de cosas para, para ponerlo en algún sitio, me imagino, ¿no? Mira, yo creo que en este momento una, o sea, me pasó esto con... con, con... Con la situación porque nos tocaba de cerca, ¿no? Cuando, cuando leí esta noticia sobre esperanza de vida y, y valor social fue como, bueno, lanzo lo que estoy haciendo y, y hablo de esto. Pero a la vez yo no siento esto, que este momento que estamos viviendo lo siento como si nos hubieran puesto pausa todos. Y no, en ningún momento quise tener ningún tipo de presión de, de ser productiva o ser creativa en medio de este caos, ¿no? no por supuesto. Eh, lo mismo con, con, con, con nuestros hijos, o sea, es que no pretendo ni que hagan tareas, ni que aprendan nada, ni que... O sea, es que lo que estamos haciendo ya me parece de una valentía y... <ríe> como para... <nada. ríe> ya es como, mira, estamos en modo supervivencia y... Ah, que pintaste algo! wow <risa> y, y, eso, y poder ejercer el cuidado eh, con la gente que queremos, ¿no? Poder hablar con mi madre cada día y, y, y acompañarnos. Y bueno, o sea, es que ya me parece que esto es, es más que suficiente. Si algún día sale algo más eh, de esta situación, pues genial, pero será a futuro y mirando esto en el espejo retrovisor, ¿no? Porque pero... hoy... Claro, pero por eso te decía que yo creo que inevitablemente las personas creativas, eh, no sé, hay, hay un proceso, está recogiendo cosas mentalmente desde una perspectiva artística, es inevitable, no por mucho que, que una diga bueno no voy a hacer que no voy a hacer nada, no, pero yo creo que la visión está ahí, no, y que eso saldrá por algún lado, imagino, no lo sé. Sí, creo que bueno parte de, de esto que estoy sacando ahora de estas fotos también es que para mí ponen en relevancia lo que está pasando es que si sos mamá de un niño, una niña o un, un, un adolescente o joven ¿no? con eh, discapacidad psíquica, eh, es que de las personas que he fotografiado, ¿no? chicos que, que, que se muerden, sí, eh, que no, no paran quietos, que normalmente estas mamás tienen o un centro de día o algún tipo de, de cuidador, cuidadora que viene a, a ayudar, porque realmente la la, la... la demanda que tienen estos chicos es total, eh, y estas mamás en este momento están, están solas, ¿no? y es estar con una persona, eh, es, es, por ejemplo una de las familias que retraté, ¿no? tienen una caravana en la puerta de casa para que cuando viene la cuidadora la pareja pueda pasar eh, la hora que está la cuidadora sin escuchar la voz de fondo de su hijo. Entonces, en este momento que la cuidadora no venga, quiere decir que no tenés ni una hora en donde no, no tengas esa banda sonora constante eh, de grito que hay muchísimo amor pero que hay muchísimo. es un desastre permanente. ¿no? O sea que eh, y estas situaciones me parece que en, en, en el contexto de, del virus y del confinamiento es que Así como, por ejemplo, para mí puede ser un desgaste el subir y bajar la silla de ruedas eh, cada día cuando necesito subir a la furgoneta e ir con mi hijo al bosque o a terapia o a donde sea. Esto es un desgaste psíquico tremendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, de momento creo que también lo que venía haciendo es muy relevante a este momento, ¿no? Más, más allá de lo que pueda luego hacer con todo esto que claro que, que me desborda, que es algo que nunca pensé que íbamos a vivir, que que bueno, que también me llevan a, a mis fantasmas ¿no? y, a, y a, a repensar la situación en la que estoy, porque este, a todo nivel, ¿no? de, de, de, de, cuando, cuando tenés una proyección de futuro, cuando no la tenés, hay, hay, hay gran, gran diferencia. ¿no? Pienso, después de esto, el, el, la crisis económica que vamos a vivir, es hasta qué punto el arte eh, tiene cabida, ¿no? Y de qué forma, es como han cerrado todos los equipamientos culturales, todos los proyectos que teníamos más o menos apalabrados, es que no va a ser prioritario, o sea, lo prioritario ya queda a la luz que es, ¿no? Es el, el tema de la medicina, de los cuidados, eh, la economía, como, bueno, y el arte, que, que siempre estuvo infravalorado, claro que será muy necesario, pero ¿cómo seguir, no? También me lo planteo, es que, Mira, curiosamente me está recordando a lo que hablé eh, con Ascensión el otro día, que hablábamos de orgasmos ¿También? y hablábamos de por qué... O sea, yo le preguntaba si era normal, ¿no? Que los orgasmos fueran peores en esta situación, etc. Y, y fue muy curioso porque me está recordando de alguna manera a eso, en el sentido de que ella me decía, es que claro, o sea, es un egoísmo, ¿no? En una época, de, o sea, interpreta como un egoísmo que en una época tal y como estamos te pongas tú ahora a pensar en tus orgasmos, ¿no? O sea, con que es una cosa súper importante, pero que socialmente es como que no, no. Entonces, estaba pensando, el arte es un poco así en ese sentido, ¿no? De, si todos sabemos que es necesario, todos los vamos a buscar, porque yo, de hecho, lo que más estoy buscando en estos días es eso. O sea, me estoy como rellenando de arte y cultura como puedo, porque de repente se ha vuelto mi, mi necesidad y urgencia vital, he desaparecido del activismo y estoy metida en, en, en esas cosas. Pero sí, es como un poco, bueno, lo de siempre, ¿no? Esto es súper... Es esto es como algo extra que en una situación de bienestar y tal, vale, pero ahora, ¿no? ahora hay que arremangarse y hacer otras cosas. ¿no? Bueno, pero sí, sí que es cierto que es lo que nos está sosteniendo a todos, ¿no? Porque en qué casa no está la música, en qué casa no hay una película, en qué casa. Bueno, los, los miraba tu cuadro detrás de ti, que también me gusta, y estaba pensando, de hecho, estaba pensando que yo tengo esto, que lo considero arte neutral y me parece una cosa horrorosa. O sea, una actitud terrorífica, ¿no? Pero es una cosa comprada en Ikea que ya ha perdido todo el significado de lo que Klimt pudo hacer en su momento y lo tengo porque es una habitación un poco para trabajo y relacionado con la maternidad. Y es muy curioso, ¿no? Estaba pensando en la idea esa de arte neutral ¿no? y de de lo que significa y por qué lo he elegido como tal, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviera una de tus obras, ¿no? aquí? Que a lo mejor debería, debería hacer más eso y colocar tu, tu foto que tanto me gusta, ¿no? Que, que yo la llamo la pita, pero, pero creo que no es el nombre. ¿Cuál es el nombre de esa foto que a mí me gusta tantísimo? Esta simbiosis. Esta simbiosis, pero la que me gusta a mí es la que estás con Neuquén, que estás sosteniéndolo. Arriba, acá. Sí. Sí, me parece... Una anunciación. Sí, me parece. Yo la llamo la pieta en mi cabeza, pero es una... Sí, bueno, es, es, es, es una referencia a la pieta, indudablemente. Sí. Pero bueno, me gustó llamar la anunciación porque juega con todo este tema, ¿no? De, del diagnóstico, la anunciación del diagnóstico, el, eh, la vulnerabilidad, ¿no? El momento en donde te cae la ficha de lo que, de lo que hay y pero bueno, sí, sí, sí que también mí, podría ser la pieta. no te lo he dicho, pero he escrito una cosa de hecho te tengo que pedir permiso porque es que estoy escribiendo una, una especie de biografía puf, iba a decir semifantástica, pero no lo es, es una biografía y lo único que cambia es que me llamó Maravillas en el libro ¿no? eh, de jesús porque si me hubieran dado opción quizá hubiera tirado más por ahí que y te menciono y menciono ese cuadro, ¿no? hablo se llama... Se llama algo así como Reflexiones Feministas de una, padre, de una madre perimenopáusica y, y Uy, no. <risa> hablo de muchas cosas y una de ellas es, es ese cuadro y de ti, ¿no? Y te iba a preguntar si, si podía hacerlo directamente o si querías que pusiera un sobrenombre. Yo no. he a algunas amigas les he puesto en sobrenombres inventados que me gustan, ¿no? Porque, o sea, como más metafísicos. <risa> Pero sí, el, el arte ¿no? es curioso, ¿no? porque de hecho tengo, voy a hablar con una amiga que es artista aquí en Londres y también vamos a hablar de, de eso, ¿no? de la creatividad del arte. Y, pero, pero claro, de, hablabas de la economía, yo pensaba, es, es terrorífico. De hecho, nosotros estamos viendo una, una crisis dentro de una crisis de otra crisis. Nosotros en, en casa hemos pasado de la crisis del Brexit con todo el estrés que generó, con todas las decisiones que tomamos en torno a eso. A, a que a mi marido lo despidieron del trabajo dos semanas antes de esto. Oh, qué fuerte! Claro. Entonces es como. Y, y mi marido, que de repente se ha acordado de que, bueno, él era artista en realidad. Entonces, claro, se está planteando su crisis vital y tal, volver a hacer algo artístico, y ahora claro. es como. ¡Uh! Aquí tenemos, eh, o sea, es como concéntrico, ¿no? Dices, a ver, cuál Vamos a, a sacar una de la otra para poder pensar. Sí, sí, sí. Y yo no paro de repetir en plan mantra de supervivencia, de bueno, vamos a tomarnos un día, una a, cada, día a día, ¿no? Es como, sí, sí, sí. no miremos todo porque no puedo, no, no, la, no me alcanza la visión ahora mismo. Es demasiado desesperante, ¿no? O sea, él, él está muy angustiado, ¿no? Es como, y además muy enfadado porque, claro, mi hijo trabaja en la misma empresa, a él le han hecho esto que llaman aquí farlo, que están haciendo con muchas, muchos empleados, que es que te, te mandan a casa y te pagan un 80% ¿no? del sueldo. Entonces, claro, mi marido piensa, qué cerca estuve de haber estado, podía, o sea, podía haber estado haciendo música, pagado. Exacto. Sí, sí, sí. Así que la vi. ¿En Inglaterra tienen paro? Sí. Sí, bueno, ahí estamos, pero que estamos intentando ver todo eso. Con... Ay, han pasado muchas cosas muy... muy... Exacto, qué hacer con todo, sí, y más en, esta, en, en este contexto, que es como, sí. si hace dos semanas no hubiera sabido cómo <risa> para dónde tirar, ahora menos, ¿no? Sí. sí, es muy de película. Yo el otro día colgué por mi Twitter ¿no? una, una foto que me gustó mucho, que era un cine que había cerrado y había puesto Volveremos a abrir cuando la vida deja de parecer una película, ¿no? O sea, es como... <risa> es una sensación muy, muy rara yo de hecho me acuerdo mucho de la peli de Atrapado en el Tiempo ¿no? del día de la marmota y la repetición pero más que nada porque todas las mañanas me despierto y tengo un momento de conciencia que normalmente es muy triste pero mis momentos de conciencia matutina solían ser trabajo, eh? no trabajo, tengo prisas es un poco como <risa> tenemos actividad de los niños y, y ahora son es verdad lo del coronavirus, se ha acabado ya, ¿sabes? Es como una. Y es como, ¡oh! Sí, es otra vez la rueda de noticias y de. Sí, es, es muy extraño que, que la vida se delimite por eso. De hecho, anoche, hablando con mi hermano hasta las tantas, que por eso no he dormido tan mal, eh, me, hablábamos un poco de, de que no hay otras noticias, ¿no? y que tienen que estar pasando, tiene que haber más noticias, no puede ser que de repente no haya otras noticias. Sí, bueno, yo últimamente me estoy eh, manteniendo lo más lejos posible de las noticias, una vez al día chequeo un poquito a ver qué es lo más importante, sí, pero luego... no quiero el, el martillo ahí, ¿sabes? Es como, ah. eh, eh, necesito eso, conectar con otra cosa y, y poder hacer de cuenta que, sí. que vivimos. Sí, sí. Sí. Y luego, también como algo bonito que veo de esto, o sea, para encontrarle algo, algo bueno, es que justo antes de que pasara todo esto, una cosa que me llamaba la atención, por ahí también un poco por, por nuestra forma de vida, que es como un poquito diferente, eh, y que muchas veces cuando intentaba hablar con alguna persona, era siempre la primera frase que venía, era es que no doy, no doy con mi vida, no puedo más con mi vida, sí. no. Eh, no no, me, no, da vida, ¿no? no me da la vida, no me da la vida, no me da el tiempo para todo, no llego, ¿no? Y digo, qué fuerte, porque era una cosa que yo venía escuchando mucho, mucho, a muchas personas, como permanentemente era el, el, esta era la, la forma de empezar la, la, la conversación, ¿no? Mira, quería llamarte, pero es que no me da la vida, y, y de pronto digo, qué fuerte, ¿no? Como hemos materializado un tiempo en donde nos da la vida, nos encontramos, hablamos, pero también esto puede ser un, un, una forma de, de replantear desde otro lugar, ¿no? de, de haber tenido este rato de, de reflexión forzada, si no caemos también en el miedo permanente y paralizador de, de la prensa, de, de todo lo malo, ¿no? Que, que no quiere decir que no esté, pero bueno, ¿cómo, cómo poder hacer las paces con eso y encontrar un tiempo para también conectar con lo más profundo de uno, ¿no? Así como me decís que tu marido dice, bueno, yo también era artista y me encuentro con esa parte, bueno, por ahí algo bonito sale de eso también, ¿no? Uh -huh. que por mucho tiempo no nos dimos el, el, el, el rato de, de encontrar también, es, unificar estas, estas partes nuestras, ¿no? Que, a ver. Sí, yo lo, en ese sentido lo estoy disfrutando, porque por ejemplo, yo trabajo muchísimo y, y, vamos, muy rara vez tengo un fin de semana en casa, ¿no? Es como que siempre... Y es algo que me tenía muy angustiada, porque no tenía una sensación de de romper, ¿no? O de ritual, si quieres, ¿no? De ahora es el fin de semana y luego empieza la semana y tal, siempre era como muy de hámster, ¿no? De... Y, y curiosamente ahora estoy haciendo cosas que yo haría un fin de semana, si lo tuviera, ¿no? Pero es continuo, o sea, de repente, pues, ah, voy a ordenar estas fotos, ah, lo voy a hacer, no sé qué, ¿no? Y es un... esa sensación de no tener un, por mucho que a días pueda ser emocionante, por otra parte también las estoy disfrutando mucho, ¿no? A... Ayer fue muy gracioso porque doy, doy muchas clases online que de alguna forma aún me mantiene un poco en ese mundo de antes, ¿no? Porque tengo esa obligación de la clase y tal. Y de hecho, soy la única que trabaja en casa ahora mismo. Un... Se han cambiado los papeles. Pero um, al final, bueno, estaba preguntándoles al grupo cuándo podíamos hacer algo y les... No, tuve que alargar la clase, es verdad. Y les dije, tenéis que ir a algún sitio, tenéis prisa. <risa> <risa> me salió sin querer ¿no? y se rieron todos. Y... <risa> No, no estamos yendo a ningún sitio, Susana. Bueno, vale, bien, tío. No sé, mira, la gente anda muy ocupada. Les dije, en mi país están ocupadísimos porque cuando no es una cacerola, son los aplausos. Cuando no es... No lo sé, ¿eh? igual tenéis cosas que hacer. Um, pero sí, bueno, no sé. Obviamente todo es... Tiene sus pros y sus contras. A mí me sigue pareciendo un tiempo. A la, a, le decía a Marta, ayer hablamos y, y digo que a la par que es tiene cosas muy trágicas y muy terribles, también me parece fascinante, no lo puedo evitar. ¿no? Es una cosa que no es igualable a nada que haya vivido, es una cosa que ni siquiera podía haber imaginado. De hecho, eh, mi hermano y yo decimos mucho que es como una película mala de, de, de ciencia ficción, ¿no? es como una película apocalíptica, pero muy mala, de serie B, ¿no? porque además se juntan elementos muy raros. Yo las veces que he salido he visto a alguien con el Deliveroo, ¿sabes? De ir a llevar una comida a domicilio y tal, me parece que es como... Me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Pienso... No sé, es como... Es un apocalipsis muy de, de, de lo que hemos creado, ¿no? o sea, No es el apocalipsis que hubiéramos inventado para una película, sino que es un apocalipsis que nos, nos pertenece mucho por todo lo que estábamos creando, ¿no? Se, se da así, se da con estas cosas añadidas de, de tener repartidores de, de comida a domicilio, de... No sé. No, a mí me da pena por, por qué es lo que genera el cambio en muchos aspectos, pero a la vez no deja de alegrarme el cambio, como por ejemplo el cierre de los CIEs, ¿no? de los centros de internación a, a sí. extranjeros, y, y bueno, lo que ha pasado en Portugal, que han regularizado la situación de tantas personas migrantes. Digo, bueno, sería genial que hubiera partido desde un punto de conciencia de que como sociedad no queremos esto, ¿no? Queremos pero bueno, ya que queramos... ha surgido eso. Pero, bueno, no hubiera pasado de otro modo y, y no deja de alegrarme por las personas que han, que han podido volver a sus casas, ¿no? personas que llevaban aquí en España años, tenían su vida ya hecha y, y de pronto por, por una situación de, de, del mismo conflicto que genera el sistema, eh, estaban a punto de ser deportadas. ¿no? Entonces, claro que, que a todo nivel me es esto, no puedo dejar de enfocarme en lo positivo a pesar de que, bueno, preferiría que, que surgiera desde otro sitio, ¿no? No, no desde esa desesperación. Sí, se están haciendo cambios muy, muy extraños. Sí. Y te quería decir, para concluir, que eh, me hizo mucha gracia porque las dos comentamos algo muy parecido sobre el homeschooling. Uh -huh. A mí me atacaron enseguida tú tuviste mucho éxito. <risas> Ana debe tener cierto carisma o protocolo o no sé. Yo te voy a comentar, ten cuidado que se van a meter contigo, pero sí. luego dejarlo. No, ah, no, bueno, fue la que comentaste vos, porque no lo leí. Yo, bueno, yo dije, dije, por favor, por favor, por favor, dejad de llamarle homeschooling a lo que hacéis. Fui menos elegante. Y entonces alguien dijo enseguida, ¿de verdad? ¿Tú crees que este es el momento de cuestionarse eso? Y yo pensé, sí. Y porque, a ver, eh, y esto te digo, que lo voy a hablar con, con Laura Mascaro esta semana, ¿no? seguramente, pero, pero sí que me hace gracia porque hay ciertas cosas que, que a mí me han hecho evidenciar que el homeschooling o el unschooling o lo que hacemos... Es, es una cultura un poco underground, ¿no? Y entonces es como que, que ha sido causa para muchas familias en ciertos países de tener muchos problemas muy graves. Yo tengo amigas que incluso aquí, donde las cosas están mejor, les ha supuesto verdaderas luchas de, por la custodia de sus hijos. Eh, entonces, claro, verlo de repente como aceptado por esos mismos que a mí me han dicho... Estás loca y tal y cual, ¿no? Y, y, y abrazado y todos es como hacemos homeschooling. Hago lo mismo que tú, no, perdona. No es lo mismo, ¿no? O sea, y no quiere decir que haya nada malo en eso, pero es un poco una apreciación de decir... Y, y tú la hiciste muy bien, ¿no? Y ahí me, me quito el sombrero pero dije, ves, Ana lo ha puesto más elegantemente, y además la gente <risa> ha pensado que les está dando la libertad de que se relajen, ¿no? Que tenía que haber ido por ahí, ¿no? En plan, a leccionado. Pero sí, es, es, es una cosa, tú lo notas, porque yo estoy notando, por ejemplo, que, que se, creo que se me está haciendo menos, menos difícil porque son niños que ya están acostumbrados a estar en casa y hacer cosas en casa y no tienen esa falta de, ¿no? Uh -huh. Por esa parte, de hecho, mis hijos, extrañamente, o no, lo llevan un poco mejor que los adultos, ¿no? Están uh -huh. todo el día creando. a Mi hija ayer a las 10 de la noche le tuve que decir, deja de hacer... Comida con la plastelina, vete a dormir, o deja de coser una bolsa, porque le da por... Sí, sí bueno, los, los míos sí que lo están llevando bien, pero también, principalmente, mi niña, que está como en plena adolescencia, con sí. 15, y estaba como con mucha vida social, tenían un programa de radio con amigos, eh, es como, en momentos conecta con la tristeza, ¿no?, de, y aparte por por ver la situación que también es, es sensible a lo que está pasando y, pero pero sí que bueno que creo que en este sentido corremos con ventaja porque eh, tienen la autogestión de su tiempo no no necesitan nadie que los entretenga o que les como que, que esto ya está incorporado está ha sido así toda la vida que Natural. Sí, no está, les no, entonces en ese sentido creo que, que sí que que es más fácil y sí, por ahí un poco lo, lo que compartí fue porque más allá de que lo llamen homeschooling o no, lo que notaba era como, como mucha presión eh, por parte del adulto en tener que entretener y demostrar cómo aprovechan el tiempo y, y también me parece que es una cosa muy muy blanco-europea, muy... de un sistema capitalista, el tener que ser productivo, ¿no? Sí, sí. Y mostrar como que, bueno, si estás acá, si estás en casa, pues vas a ser la mejor madre, les vas a hacer hacer galletas, les vas a hacer hacer eh, escultura, y, y mostrarlo, ¿no? Poner la foto en Facebook y, y tener un reconocimiento por, por esto. Y... Y me parece importante también esto, como relajémonos un poquito, que primero el homeschooling... Que va para largo además, que esto va para largo. ¿Cómo, cómo? Que esto va para largo además, ¿no? es como que estamos Exacto. aquí como si fueran dos días. De... Exacto, porque después también es, es eso, o sea, que al final es proyectar esa necesidad de, de, de ser cumplidor, de ser productivo, ¿no? Y... Y justamente me parece que en lo que está planteándonos la vida ahora eh, es que va por otro lado. Yo lo dije recientemente también. Y, a, y aparte es que el, lo mismo que veo que pasaba con los adultos, eh, mm. principalmente las mamás, ¿no? Mostrando lo que hacen los niños y esto, también fue la primera reacción que tuvo toda, todo el mundo cuando se habló del, del confinamiento, ¿no? Empezaron a salir todas las clases de yoga, clases de meditación, clases de música, ¿no? todo online no y es como tranquilo sí. yo no quiero hiperproductividad yo no conecté con eso como al contrario me pareció como muy agresivo digo mira si necesito algo ya lo buscaré pero esta cosa de que todo el mundo te organizaba la agenda y a las 8 meditación, a las 9 yoga, a las 10 no sé y que van a. Es como, no. No llego. No, que me permito dormir hasta las 11, 12 del mediodía. La vida está pasando, ¿eh? Yo creo que fue una reacción inicial muy de animal. Yo eso decía a mi madre porque mi madre decía, es que todo el mundo le dice, ahora ya ha parado un poco, pero unos whatsapps, con unas tonterías, con un no sé qué, ¿no? Y yo le decía, digo, a ver mamá, en una situación animal, pues a lo mejor en estampida en los humanos de eso, ¿sabes? Voy, voy a contarte algo muy absurdo, ¿no? Porque total, sí, yo les escribí también sobre eso porque me decía precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? En el sentido de a ver si vamos a trasplantar ahora todos los problemas que ya teníamos a, a, a la casa, ¿no? Que, o sea, ahora trabajamos más, más horas, los niños tienen que hacer más cosas, los padres están sobrepasados y además están haciendo que la casa sea un lugar de, de entretenimiento, de trabajo, de... Sí, o sea... y, y esto que dije sobre el homeschooling también se puede hablar sobre el teletrabajo, ¿no? Porque para mí una exigencia de trabajo en este contexto es que hay un momento que te conectas con la angustia, con la depresión, con la falta de de perspectiva, ¿no? Y es como encima hacer de cuenta que está todo igual, es que uf, me parece Muy una mentioso. esquizofrenia total, ¿no? Bueno, yo dije que se trataba quizá de un duelo colectivo, de uh -huh. estar en un proceso de, de, de negación brutal, ¿no? Porque a mí me pasa, me está pasando con situaciones en el trabajo que me escriben emails, que los miro y es como... ¿Sabéis que hay una pandemia? <risa> es como, eh, no, es que necesitamos que esto sea hasta ahora porque tenemos que trabajar a tal o, o sea, unas, unas sí. cuestiones que digo, a ver, que hay algo mayor ahora mismo que debería ser tu prioridad y que... Pero sí, no se permite. Yo creo que esto es muy en línea con, con algo que dijo Marta el otro día que tú también has mencionado, que es muy de... De, de, una, de un tipo de humano, ¿no? de, de los europeos blancos que, que, que tenemos cierta arrogancia implícita o, o lo que diría un inglés un sense of entitlement, de que bueno, nosotros podemos con todo y seguimos adelante y la maquinaria sigue. De hecho aquí fue muy criticado porque en Reino Unido se sospechaba que no se paraba para el confinamiento porque se seguía produciendo y que no había que... ¿no? Se le ha dado mucha prioridad, que es algo muy cultural, ¿no? al trabajo y a la producción antes que, que, a, que a, lo, a la parte humana. ¿no? Sí, sí, sí. Y yo empiezo a ver ahora que hay gente que está a mi alrededor, noto que van a empezar a surgir bajas. O sea, la gente que se ha puesto muy de lleno a, a aguantar el sistema, a hacer transferencias de trabajos, a teletrabajo, etcétera, que, que ahora están, me han mandado emails de me voy a tomar dos días, porque claro. es normal, o sea, tú no puedes, no sé, tapar todo un proceso emocional tan fuerte como es este y mantener la familia, al trabajo, él es, no es sano. Sí. Y el nivel de exigencia también a veces con, con la eh, el menosprecio, no, la, la, la falta total de conciencia, ni siquiera menosprecio ¿no? a, a la realidad de la gente, porque cuando se le exige a una mujer que haga teletrabajo, mientras que los niños también tienen sus clases online y demostrar todo lo que han aprendido y lo que saben, de, ya, hay familias que ni ordenador tienen, ¿no? ¿Sabes? Es que a veces es... Eh, Sí, como una falta de, de conciencia que, bueno, también está en relación a la política, ¿no? Porque es como, bueno, los, los autónomos a pagar, como si no pasa nada. Sí. Eh, no, pero bueno, al final sí que pueden trabajar, pero vale, ¿cómo trabajo si no, no me dan trabajo, ¿no? También, como, como una falta de, de, de conciencia y de, de consideración total ¿no? a, a la realidad de cada persona. Que... No se han hecho matices en absoluto, es decir, es todos en casa... Y lo que significa esa casa para cada uno, bueno, eso es, eso es cuestión suya. Eh, ayer leí algo que colgaste tú, muy interesante, sobre el medio rural, ¿no? Y lo que se está haciendo con la, la implementación de, de, de cosas que son válidas en una ciudad pero no lo son en, un, en el campo, ¿no? O sea, son, son, sí, es un rasero demasiado... Es que las medidas del de, de confinamiento han sido iguales en la ciudad que en, que en el campo. Y por ejemplo, nosotros acá, es que yo tengo el mar a 50 metros. ¿Qué, qué, ¿A quién puedo contagiar si voy a la playa con mis hijos? Si somos la, la misma unidad familiar que estamos conviviendo y compartiendo el aire dentro, ¿por qué no puedo hacer 50 metros y estar ahí? Uh -huh. y, y lo bien que nos haría, ¿sabes? A nivel el, el, el, mental, <risa> físico... Uh -huh espiritual, lo que sea. Ellos y no y dirían que es porque todo el mundo iría, ¿no? O sea, supongo que será la, la versión de los. Sí, pero eso también es como muy de escuela. ¿no? <risa> ya, ya. Es que <risa> claro, si te dejo a ti, todos, <risa> Exacto, si te dejo a ti, vais todos, <risa> eh, cuéntame. <¿Qué> <risa> cuéntame de qué te ríes, que así nos reímos todos. <risa> es que son los mensajes que tenemos tan incorporados desde niños, sí, ¿no? Sí, que actualmente... Eh, me lo sé porque fue el un colegio de monjas ¿o? No, <risa> lo tengo muy claro no quiero que me, que me conduzcan así por la vida pero entiendo, sé su perspectiva ¿verdad? Como... el día antes del estado de alarma nosotros eh, cuando empezamos a ver cómo estaba la situación en Italia y por, por la realidad de nuestro hijo mayor decidimos ya no salir de casa así que nosotros estamos en confinamiento como cuatro días antes desde no, que se deje perdona, dejé. porque Neuquén es, es alto riesgo entonces imagino sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, porque él bueno, ya tiene una escoliosis muy bestia y bueno, sus pulmones están muy comprometidos. O sea, de hecho, es un tema que, yeah. que es lo que más nos preocupa. ¿no? Entonces, sí que eh, y Obviamente y, vosotros vais a proteger. Eh, exacto. También. Sí, no sea, sí, ningún gobierno. ¿no? Y a, aún antes de que se decretara el estado de, de emergencia, eh, y aún sin saber muy bien la gravedad de la situación, ¿sabes? Sí, porque uh -huh. al principio estábamos todos como, pero de, de, de ¿esto de verdad? <risa> como, ¿Qué es? una gripe, ¿no? Pero bueno, como mínimo dijimos, bueno, no salimos de casa, menos que sea importante, y, y si salimos, salimos esto a la playa, que la teníamos adelante. Y el día antes eh, o sea, se decretó el, el estado de emergencia diciendo a partir de mañana, a, no sé, a las 12 de la noche creo uh -huh. que era. Entonces, ese día dijimos, bueno, antes de que empiece, vamos a la playa. No había nadie, y vino la, la guardia urbana a decirnos que no podíamos estar en la playa. Y, y fue como, pero si empieza, primero empieza mañana, es la misma unidad familiar, estamos recluidos desde antes que, que el resto de los mortales, ¿no? Y, y digo, bueno, ya es como... Sí, sí. sí. Sí, no sé, yo no sé cómo, cómo sería eh, la situación si estuviera allí, ¿no? A veces se, se dan escenas muy extrañas. Mi, mi hermano y mi madre se saludaron de terraza a terraza el otro día. Sí. ¿No? Que me parece algo muy de, de película, ¿no? <risa> Salgo y te saludo. Entonces, yo por el móvil. Sí, eh, es, es raro, es muy raro. Y, y bueno, sí, yo tengo mucha curiosidad por el futuro, al tiempo que miedo... Sí. Eh, y creo que quiero concluir diciéndote que espero que esta no sea la última vez que hablamos. También, Jesús. Pero que si fuera no de hablamos, no, que, que, que tengo ganas de abrazarte, sí. así que por favor, en algún momento. No, no, no. Vamos, es que los planes que tengo de abrazos de, de... Mira, ayer, ayer, antes de ayer vimos la trinchera infinita. Porque yo, yo tengo dos opciones, o me va a deprimir o me va a poner en perspectiva la situación. Digo, yo, ahora me da por buscar situaciones de confinamiento mucho más extremas para reubicarme y decir, bueno, esto no, no es el, el fin del mundo, Jesús. Eh, y, y mi marido de broma ¿no? me decía, ¿qué harías tú? ¿No? En el, cuando él sale por fin al pueblo, ¿no? dice, ¿qué harías tú? Y yo decía, mira yo unas croquetas y una caña, es como para mí eso sería la prioridad, ¿no? Entonces, no sé cómo será, pero me tengo que, que ir, o sea, yo tengo que, que irme a Madrid o tengo que irme a Aires y disfrutar las cosas que más feliz me hacen. Y luego lo bueno, esto lo, lo hablaba con una amiga que es un poco como un duelo en el sentido de que un duelo te hace mucho de filtro, ¿no? De quién importa, quién está, quién no está que es lo que, lo que necesitas ¿no? y para mí ha sido muy claro y me ha alegrado un montón que he contactado con muchas de vosotras con las que no hablaban y, y para mí es como si estuviera construyéndome un kit de, de emergencia ¿no? y perdonad la, la objetificación pero me refiero en el sentido de, de guardar todas las cosas que a mí me nutren, que me hacen poner mi cabeza en perspectiva con muchas de vosotras estaré más o menos de acuerdo pero son opiniones que para mí son muy importantes para recentrarme en, en la locura ¿no? en la colectiva y devolverme un poco de de, de cordura, eh, cordura femenina y, y reubicación emocional, ¿no? Siempre es como... Se, sigue siendo lo mismo, o sea, la red de mujeres otra vez se, se amplifica, ¿no? Se necesita sí. mucho más. Así que sí, una, un abrazo, una caña, unas croquetas cuando quieras, vamos. ¿no? <risa> Me lo voy a apuntar en la agenda del futuro incierto. Pues en el lugar donde estoy viviendo ahora hay un buen vermú, así que te a espero. Ver, bueno, bueno. <risa> Voy a tomar un buen vermú aquí. No creas que me voy a poner muy exigente. O sea, puedo cambiar caña por vermut fácilmente, no, importa, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a vos, Jesús. Cuídate mucho cuidado. Un grande. Chao. Espera con todo aquí.